Hola, buena gente de YouTube, ¿cómo están? Soy Use estamos aquí en un nuevo video para este canal, esta vez vamos a hacer una reacción a un nuevo IEA TPH, un youtuber hispano, del canal de Adam Blaze, que bueno, ha subido hace poco un nuevo pub de la película App, que bueno se llama, en el título del video es Seven Out, ha sonado el seven Out de la graciosa de esa, bueno, y creo que dura como 3 minutos y algo, no más casi 4 minutos así que va a estar solamente como la pasada de off, va a estar todo eh, bizarro y bueno medio exagerado bueno y así como su youtube es para, no y solamente va a estar desmonetizada la reacción porque bueno su forma de editar los videos es forma medio rara y bizarra la insinuación, a o sea, cualquier cosa eh, no para toda la edad ¿no? Y bueno, así que bueno, dejar el video original abajo en la descripción para darme su cuenta. Y bueno, esto ya que no he subido videos porque estoy arreglando un poco el audio del video, de la nación. Es que bueno, capaz he escuchado horrible y también estoy grabando al mismo tiempo el celular y a ver cuál ruido se oye mejor o cuál sonido, cuál sonido se oye mejor. Si el de celular o de este. Y a ver cuál la edición, a ver qué audio coloco. ¿no? Y bueno, sin más que agregar algo bueno, no. Estoy video está demotizado y todo eso, así que vamos a continuar con esta entretenida y sana reacción, ¿eh? ¿Qué? what the fuck! ¿Alguna no. vez visto un curo? ¡El señor Freddy Zen se, <ríe> se mato. Te ¡Tabramos niños! ¡Se va. ¿Qué? Señor <ríe> <Freddy> se <ríe> ¡El señor Freddy Zen se Te ¡Tabramos niños! ¡Se que <ríe> ¡Mierda, Qué saco! ¡Que saco! ¡Ay, que <tose> oh, God, oh, shit, Michael No se cae, Me yeah. uh, No sé dónde <tose> <tú ya> estoy. <tose> <tose> ¿Qué? ¿So te voy a bajar en una patada de lechos. <tose> y le chofer te quiere golpear con su mano. Pero no creo que tengan autobuses en el paraíso. Ah, Concha a su madre. <tose> Ven, te daré unas monedas <risa> para Ay, todas. Cho, no? vamos <risa> las cagadas. No lo veamos, hay que fallar un poco a sube. <risa> lo siento, adentro. Entre <risa> nosotros, no. <risa> <risa> <risa> <risa> claro, claro. Pero <risa> mártate, puta, por favor. Vamos a caminar a las cagadas rápido y sin hacer ruido. Sin música de rabo es esas cagadas. <risa> Tenemos tres días <risa> a lo no mucho antes de que le saquen la mierda. <ríe> ¡Qué pasa! Si te quedas ahí van a cogerte los tigres Sofía, oh, ¡Escóndete okay. en los arbustos y mátate! ¡Ok! ¡Venga! ¡Le dejo mi... <ríe> ¡Siempre quise tratar de hacer esto! ¿Se supone que debo cavar el agujero antes o después? Ah. ¡Era antes! <ríe> <ríe> Encontra el pupo <risa> ah, Saluda Ajá uh -huh. Ataca <risa> Genial, está deschidado ¿Y qué hacen estos botones? Oye, ¿podrías? Ven, ar, ven, llenar? Por la banca, madre, puta vale, puta, vale Ya está Ya suelta mierda Round 2, puta Tranquilo, viejo Muere, puta Eres <risa> <risa> <risa> cabrón dije que soy bisexual no nunca me he enamorado de ninguna chica simplemente wow. sé que existe la, la posibilidad de que pudiera bella. enamorarme imbécil no sé, <risa> déjame, mamá ¿No? no no te quiero ver a ti no te quiero ¿Vale? ver a ti a ti te quiero ver en cuatro <risa> quieres que le diga un secreto no. ah <risa> no. Oh, está buenísimo ¿eh? <risa> No, no te quiero ver a ti, no te quiero ver a ti. A ti te quiero ver en cuatro. ¿Quieres que le diga un secreto? No. ¿Dónde mire? está el ave? Venga, mañana y entonces te la ¿Sí? ¿Sí? Al menos lograste guiarnos hasta el mini clavel y el que huele a CNN? ¿Sí? El amo estará complacido para ver los cagados, caminen. Me dirijo a los encantas. ¡Aléjense de mí, bebé! ¡Oh, esas son Continua. todas tus fuerzas, Gente, muchas gracias ¿Qué? por el apoyo que me han brindado en las últimas semanas. Y si gustan, se pueden seguirme bien. en mis redes. Oye, basura, no uses loquendo. ¿Acaso sí, no te das sí, cuenta ya, que el loquendo arruina los vidrios. Hola, soy ¿sí, Taun. A un lado, animatoners. Me la voy a follar ¿Qué? Hola, Tom. Soy tu fan y confío en ti. Tengo ganas de hacerte amor. Pero ¿qué te Hasta pendejo, Sonic. Págame. Ok. Bueno, hasta ahí terminó. Ok. Muy buen video. Adam la va bastante si sí, eso un medio bizarro pero ok 10 se supera cada vez este loco bueno creo que si más que comentar y si está bien hay demasiadas demasiadas cosas que bueno maestro influencer de minecraft <ríe> el detalle de la ceja a ese sonido al bueno creo que hasta ahí no no hay mucho que comentar así que bueno, no está bastante genial este después este hispano, ¿no? y van bueno, a esperar las otras partes a ver cuando saldrá o bueno, ella reacciona a uno de sus vídeos la mayoría que reacciona a este están matizados, es que creo que uno de ellos creo que no no pasó nada que lo no dejaré en la reacción de este canal por acá la tarjeta arriba o si no eh, por comentario fijado o por ahí no sé Dejad hasta acá si te gustó esta reacción puedes dar una me gusteada puedes compartir el video con los amigos suscribirte a este canal para más reacciones como este así no sé llegamos a 3.000 suscriptores al final de este año ojalá y ok para solo quería decir algo más, que si ven mis videos por pues, primera vez si te si te ha gustado por favor suscribirte a este canal así no sé lleg um, llegamos un poco más rápido bueno ya dije los 3.000 y también porque he visto que el 99,997 ,99, 99 que ven mis videos no se han suscrito. Así que por lo menos déjame llegar ahí al 1%, ¿no? Porque la mayoría que en mis videos no se han suscrito un carajo. No sé, solo le digo acá le muestro la evidencia, obviamente. Y bueno, si yo me despido hasta acá. Soy yo, soy Ultimate, y sin más que agregar. Eh, nos vemos en la próxima reacción así que nos vemos bye chavales y suscribirte